¡Wop a todos! Bienvenidos a mi canal, soy pintora y aquí estamos con Final Fantasy Explorers. Vamos a ver qué más nos depara la aventura y qué más podemos hacer en este capítulo de hoy. Aquí hace mucho calor, así que si escuchan algo así... No piensen nada raro, me estoy abanicando, ¿vale? Pues nada... Eh, como siempre, vamos al, a hablar con la chica, no, esto no, que es muy poco, vamos a jugar un Playcoin, que tengo ahí bastante, por lo menos para bastante tiempo, y dice que el, los Crystal Points, los puntos de cristal, la ganancia gana en dos niveles. Ok, pues venga, vamos a ver qué quest, qué misión nos toca realizar hoy. Eh, uh, Inspector from Home. Dice, derrota cualquier 10 monstruos O sea, hay que derrotar 10 monstruos cualquiera Cualquiera, cualesquiera Bueno, no hay más especificaciones Así que vamos a por ella. Y creo, creo, creo Si mal no recuerdo Que en el anterior capítulo Hice una subquest que ya debería aparecer como realizada. No me acuerdo si era de primera, de segunda o de tercera. Pues no. Pues nada, vamos a seguir con esto. Y yo creo que para la siguiente, para el siguiente capítulo, a lo mejor tengo una armadura mejor o algo. Lo estoy pensando también un poco en cambiar. Y bueno, como vamos a derrotar a cualquier monstruo, vamos a ir a un sitio. desde donde a lo mejor pueda conseguir yo una malita que no tenga. Y en este caso sería aquí, en Arja Mars, que como vimos en hace dos episodios, tenía problemas con la capturadora y lo sigo teniendo. Y aquí hay unos Centaurion, uno como el Centaurion, pero en rojo y negro. Y, uno, y como una especie de, de, de leopardos, de los que no tengo las amalitas todavía. Entonces vamos a ir aquí, que aquí hay más de 10 monstruos seguro, y vamos a ver si podemos conseguir sus amalitas. Pues mira, justamente ahí hay un leopardo de esos de los que dije y dos centauriones, así que me va a venir genial esta zona. Venga, vamos a intentar cargarnos ya a toda esta gente. Derrota 9 más, no hay amalitas... Hola ¿Qué haces? ¿Qué malo eres? Toma ¿Hay amalita? No hay amalita Bueno Como siempre Vamos a coger los objetos que podamos ¡Ay! Retrasado Bueno Retrasado el tos A ver Vamos a curarlo un poquito No nada falta Pero... Tomberry Karma Ven aquí, ven, ven Ven, ven Toma Cinco más por derrotar No haya malita Vamos a derrotar a este que está aquí Si Dios quiere Y llego, claro Estoy malísimo ¿eh? Que me da miedo que se me apague la pantalla A ver Vamos a intentarlo con este ahora Rampa. No sé quién puso el rampa ahí. Nada. Vamos a ver. Toma. No hay manera. No hay amalita. Amalita. Amalita. amalita. No hay amalita. No corra. Espérate que me dé ese lance para atrás para que no le dé. Bueno, ya terminé la misión, pero voy a intentar conseguir las amalitas de cualquiera de estos. Así que vamos a seguir aquí dando zurra. Y sin tocar la pantalla, por supuesto, porque si no, la cago. Y bien cagado. Toma. Nada, no hay, no hay amalitas. Hyper speed. Eh. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Eh. Malita, malita. No hay malita. 20 segundos más. Vamos a la malita. Vamos a ver si consigo la malita de este. Shock. La malita, malita. No hay malita. Vamos a por amalita. la malita. La malita del demonio. Venga. Da igual. Malita, malita. No hay malita. Nada. Ya no hay más. minutos. O oh, lo intenté hasta el final, ¿eh? Pues nada, ya vieron. Derrotar 10 monstruos, cualesquiera. Muy sencilla esta misión. Pues espero que les haya servido, por pues si acaso no la pudieron comprender. Y si les ha sido de ayuda, pues bueno, dale like aquí abajo. Y si todavía no has suscrito, puedes suscribirte también aquí abajo a la derecha. Pues nada, nos vemos en el siguiente episodio de Final Fantasy Explorer. Adiós.